De la Torre le dice a Marcela que es mejor que no le informe nada al respecto de Iván a doña Cecilia, que eso es muy difícil para ella porque también es su nieto y la abuela no pierde las esperanzas de que Iván no tenga nada que ver en el problema de la asociación y no es fácil para ella escuchar hablarlos en contra de Iván. También Miguel con una mujer toma cualquier estrategia para convencerla y que pase la noche con él y aquella mujer le dice que ya ha perdido la cita, mientras él le dice que no se preocupe, que conoce un sitio donde es imposible de que sea amargada. Que es muy especial, un mirador que se sientan a ver las estrellas y se siente como si no existiera. Le dice montón de proposiciones y ya le dice que si no tiene algo para esta noche. Ella le dice que tenía algo mejor pero que ya todo está arruinado. Y él le dice que claro que no, que todo no está arruinado. Que si ella llega amargada a su casa, él desaparece de su vida. Ella le dice que ya sabe que no puede decir que no, ya que él va a seguir insistiéndole. Y él le dice que sí, que hasta la muerte. Que no...